¿Qué hace una empresa como Gratexa? Bueno, nosotros nos dedicamos a dar información y soluciones a todos los aspectos verticales y problemas verticales que puedan tener una persona con problemas de movilidad y de accesibilidad. Plataformas elevadoras, salvascaleras, eh, ascensores, PMRs, que son plataformas de movilidad reducida. O sea, intentamos llegar al ciudadano que tiene estos tipos de problemas para darle una solución eh, verdaderamente integral y verdaderamente mm, fácil para sus problemas. Pues me he quedado gratamente sorprendido porque no solo estamos empresas que ofrecemos este tipo de productos para salvar estas barreras y para dar asesoramiento de cómo podemos dar soluciones a sus problemas, sino que también hay asociaciones, también hay empresas del sector, empresas que nos podemos ayudar unas de otras, podemos coger contactos, empresas que no nos conocemos y ahora nos conoceremos. Eh, la verdad es que me parece fantástica la idea. Es eh, buenísimo que hayan cosas como esta que promuevan el contacto entre empresas y entre el usuario. Así que nosotros estamos encantados.